¡Hola! Yo soy Carmen, pero todo el mundo me llama Happy Longa, Y hoy vengo Bueno, por pues qué os suscribáis eso, Porque, eso. por favor, no hay que ser rancos Claro, encima que jalatis No nos suscribe la gente Ah, sí, ¡hola! ¡Hola, gente! ¿Qué pasa, gente de YouTube? ¿Qué pasa? Hola. Hola. <risa> pues que me has caído el mazo de bien. Ay, muchas gracias, a mí también. <risa> ya, pues, eres mazo de maja y no, no, no, no, no que me da vergüenza. Pero que eres mazo de maja, que la gente aquí es una raya. y que no me ha quitado a algunos niños. Porque, a ver, nosotros somos niños, pero vamos, que la gente está rara. ni vamos, es que me la quito de encima, o sea, haré algo fast. botón doy <risa> Es un pedazo de fail máximo y absoluto Y bueno Vamos a ver cómo termina esto <risa> eh... <risa> La cámara de atrás Sé ¿Sí que soy una desgracia <risa> Y la R. Muy bien. M, N N O, P, U, E, S. A ver, mira aquí. ¿Esto está siendo un vídeo hiper mega ultra fake? Sí. ¿Que estamos hablando en lengua de signo y eso lo está salvando? Sí. Si te gusta mi contenido, mi esencia, yo suscríbete, que ahora a ti ya a mí me hace muy feliz. Nos vemos en el próximo vídeo. Así que, mientras tanto, ya está. Entonces, lo más, más, más, más, más, más, más importante de todo, happy longuizate. Mm -mm.